Hola amigos, soy Lara Álvarez, quiero que seáis todos muy bienvenidos a mi rincón mágico. En esta ocasión voy a hablaros de los rituales, de la magia. Vamos a comenzar con la energía de la magia negra. ¿Qué es la magia negra? La magia negra son prácticas y rituales que realizamos con el sacrificio de seres vivos, con ritos espiritistas o podemos trabajar las velas invirtiéndolas. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que, no, que te inquieta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 671 44 -70 18 Veremos cuál es el tipo de energía que mejor encaja para arreglar tu situación. En cuanto a la magia negra, no debes temerle. Debes temer a la persona que usa la energía de la magia negra para hacer daño. Pero se puede trabajar tanto para el bien como para el lado oscuro en el próximo vídeos te sigo contando más